hola hola gente ¿Cómo están bienvenidos a un nuevo video y estamos en el vamos a empezar un nuevo año aunque suba este video el 31 de diciembre del 2018 quiero que o se realmente ponerme una meta y es poderlos ayudar en este podcast así que quiero darte unas unas pautas unos consejos desde mi punto de vista bueno, esto simplemente lo he recolectado desde, de, de, de prueba y error, todo lo que yo he realizado, que me ha funcionado, que no me ha funcionado, tanto en YouTube, tanto como freelance, tanto como, como trabajador, tanto como trabajador independiente, o sea, todo, todo, todo esto es algo que te puede ayudar. ¿Por qué hago este video de modo podcast? Porque uno no... La cámara tengo miedo de que se vuelva a, a, a apagar, porque siempre eh, cuando estoy en la mejor parte se apaga y... Me desconcentro, ya no sé lo que estoy hablando. Y el video se tiende, se tiende a, a ver raro, ¿vale? Entonces me parece mucho más cómodo eh, colocar el micrófono en, esta, en, en este aspecto. Eh, tener un tiempo muy saludable contigo sin que esté preocupado de que, ay, ya pasaron nueve minutos, se me va a apagar la cámara y ya, pues, lo que quedó, quedó, ¿vale? Así que pues disculpa si no te gusta los contenidos de estilo podcast Pero realmente quiero que te quedes al menos estos 10 minutos O al menos 5 minutos si te gusta lo que, lo que te estoy dando para este nuevo año eh, Al menos dame esa oportunidad, ¿ok? Mira, ha sido muy difícil para mí Y te lo digo de manera muy, muy, muy sincera conseguir mi primer trabajo como diseñador gráfico te digo, eh, yo salí de la academia alrededor de, de más de un año, ¿sí? Porque eh, salí a, a mediados de junio, julio del 2017 Y me encontraba con, con muchas incógnitas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en la academia nosotros nos enseñan eh, pues a trabajar en una agencia Nos enseñan a trabajar en grupos y demás Pero no nos enseñan a cómo prepararnos eh, para este, para esta cruel batalla, llamarlo entre comillas, porque si sí es un poco cruel eh, pelearnos entre nosotros, entre diseñadores, entre colegas, para conseguir un trabajo en una agencia, es muy difícil, además de que hay muchos requisitos que muchas agencias piden, por ejemplo hay muchas personas que eh, están estudiando diseño gráfico y, y no tienen un certificado de hoc ¿Es fundamental? No, no es fundamental, pero hay muchas personas por inexperta eh, se creen que por el simple hecho de que una agencia te está diciendo eh, que necesitas ciertos requisitos, eh, no puedas ingresar a ella. Cuando realmente lo que importa es el resultado. ¿Y cómo vas a cómo van a saber realmente que tú eres un diseñador que ellos están buscando es a medida de tu portafolio? Hay muchas personas que están estudiando y terminan la, la carrera como me pasó a mí que no tenía ni idea de que era un portafolio me parecía y todavía hoy en día me parece muy cruel lo que hicieron en la academia ¿por qué? pues porque eh, no me prepararon para enfrentarme a, a la sociedad para enfrentarme al mercado y pues la única forma de enfrentarte al mercado era pues montando tus proyectos y cómo vas a montar un proyecto si nunca te, te enseñaron a cómo organizarte eh, Tener un book en donde tú muestres los mejores proyectos o, o los servicios en que más te va y pues aspirar a cierto público, mostrar los servicios y mirar a ver qué pasaba. Pues esto decirte que no me pasó así. Eh, muchas veces eh, conseguir trabajo, créeme, conseguir trabajo, quedaba con. Con, no sé, con, con las personas de las empresas, con las agencias, eh, pasaba la parte de la entrevista Pero cuando me, me preguntaban sobre qué era, en qué podías ayudarlos, eh, qué era lo que yo sabía hacer, cuál era mi plus No sabía en ese aspecto a qué se referían con el plus, todavía sigo pensando a qué se referían con el plus y es de que listo, no tenía nada preparado, eh, los diseñadores gráficos somos como los los abogados, ¿no? O los médicos, el hecho de que tú seas médico no quiere decir que tú seas eh, cardiólogo, que tú seas eh, eh, pediatra, que tú seas, no sé Quizás estoy, estoy diciendo mucho, mucho dispararte respecto a esta área del conocimiento, pero te estoy dando un ejemplo el hecho de que tú seas médico no quiere decir que eh, van a contratarte a ti para que tú seas cardiólogo. Sí me hago entender porque eh, eres algo, eres alguien que eh, estudió una carrera de manera general y no te has especificado a cierta área. Lo mismo pasa con los abogados. Los abogados cuando pues salen salen con, con conocimientos de derecho civil, derecho penal, que no sé qué, que, que no sé cuándo y demás. Pero eh, no van a tener buenos trabajos como, como lo es un no sé, un abogado que es experto en penal a que tú seas un abogado inexperto y pues no no eres bueno en el área que de pronto están buscando esto, esto pasa muy, pero muy, mucho, mucho, mucho, mucho con los diseñadores gráficos. De hecho, eh, los filtros que hacen en las agencias es que uno, al menos tengas eh, tres meses como mínimo de experiencia en haber trabajado en, una, en otra agencia Por lo menos aquí en, en, en, en Colombia pasa es de esta forma De que no te dan la oportunidad de ingresar a una agencia Si por lo menos tú no has trabajado eh, al menos tres meses en una agencia ¿Por qué te lo ponen de esta forma? Porque los diseñadores gráficos están acostumbrados a menospreciar su propio trabajo Lamentablemente es así Lo menosprecian ¿Por qué? Porque al momento en que no encuentran trabajo como diseñadores gráficos Se dedican a la imprenta y lo siento, pero la imprenta está muy muy desligada al diseño De hecho, eh, la imprenta simplemente es un acabado o un proceso de visualización es decir, es un soporte, es un soporte simplemente Es un soporte eh, del diseño del proyecto que tú vas a realizar Y comúnmente, y lo siento, pero eh, no todos los proyectos de diseño Están enfocados a la impresión, si me hago entender vale Entonces, eh, acá como ven que han explotado de esa forma lo que hacen es un es un es un embudo eh, abre una convocatoria de, de ciertos diseñadores ponen como requisito eh, a ver que ellos, ellos trabajen en una, en una agencia y como otro requisito pues colocan el portafolio y qué pasa con el portafolio en el portafolio si una agencia se dedica a, a hacer no sé marcas y tu portafolio es de fotografía, de videos, de, eh, de imagen corporativa, pero muy demasiado básica. Y pues todos tus proyectos se ven de forma inexperta y no muestra que eres bueno en algo. Estás seguro que, que te van a escoger por eso. Hay muchas personas que no se dedican a prestarle atención a su portafolio y como resultado lo que encuentran es es que no los escogen. Se estresan porque dicen que tienen como 3, 4, 5 meses, incluso hasta un año, créeme. O sea, he visto esos casos de que duran hasta un año en que no consiguen trabajo como diseñador gráfico. Y es ahí donde dicen, no, que mi carrera eh, no vale la pena, que perdí mi tiempo, que perdí mi dinero. Y es cierto, vas a perder tu... O sea, vas realmente perdiste tu tiempo, perdiste tu dinero. Si sí, solamente pensarte que con los conocimientos que te brindaban los profesores y el simple hecho de que tú ganaste una materia para pasar a graduarte es suficiente para que tú te desempeñes en un área profesional. Si tú no eres profesional en las cosas que tú haces, ¿por qué las personas te van a ver como profesional? Es algo que tú tienes que empezar a cambiar. A cambiar ese, ese chip, porque es un chip muy obsoleto. Regularmente eh, en Colombia pasaba esto, hace varios años eh, las personas por el simple hecho que tengan tenían un cartón que decían que eran profesional ya les ya las aseguraba eh, un puesto o una organización o simplemente, eh, sí, podían incluso hasta dictar clases, por simplemente el hecho que tenían un cartón aunque ellos no supieran dictar clases, no supieran expresarse y demás y lo que hacían era pues empeorar la calidad educativa de las demás personas, eh, la calidad laboral de las demás personas por eso pues han pasado muchas cosas que bueno no voy a alargarme tanto en ese aspecto Entonces, lo importante para empezar y lamento que hayan pasado ya casi 10 minutos es que aquí voy a darte unos consejos eh, para que esto ya no te esté pasando vale qué pasó conmigo me di cuenta de que eh, aspiraba a ciertos a ciertos trabajos me salían las entrevistas pero no tenía un portafolio organizado, ¿vale? Cuando me preguntaban eh, qué referentes de diseño gráficos yo tenía a la mano, yo decía no, pues me acordaba de de, de este de vision Wong y de María Caso que son, pues son no sé teóricos del, de la de la comunicación visual y el diseño básico como tal y pues era un me da mucha pena porque yo decía no sabía qué decirles qué referentes tenía porque no tenía ninguna clase de referente fue cuando yo descubrí que el diseño no solamente se trataba de, o sea, de dar una solución sino que tú tienes que ver exactamente eh, era como una especie de marca vale cuando tú creas una marca tú tienes que buscar referentes de tus competencias para ver cómo trabaja tu competencia y de ahí sacar un proyecto no similar ni mejor ni igual que ellos pero sacar un propio proyecto gracias a lo que se ha visto en el mercado o gracias a lo que ya otras personas han trabajado entonces cuando me di cuenta de esto y pues escuché el consejo de un amigo que me decía pues empieza a hacer un portafolio ya que tú no tienes tienes el, el mejor o sea estás desempleado eh, tienes el eh, un tiempo disponible eh, muy muy grande y bueno, dale, sácale tiempo a, a tu portafolio y empieza a hacer un buen portafolio entonces yo decía, bueno el primer portafolio que yo realicé fue el típico portafolio que todo el mundo realiza, ¿okay? que buscas en youtube cómo hacer un portafolio y como resultado pues eh, encontró un portafolio en donde tenía que describir cada cosa que yo hacía y una imagen vale el problema con, o sea, con este tipo de portafolio es que solamente está una fotografía y está una breve descripción de ella es que no muestra un proceso de cómo eh, hiciste cada cosa o, o sí, no muestra un proceso de cómo fue la problemática, cómo la descubriste, cómo le diste la solución y cuál fue el resultado de, de, de esa solución que tú le encontraste a esa problemática. ¿Vale? ¿Y por qué? Eh, no me di cuenta de esto. Porque eh, Empecé a hacer lo que yo les estaba comentando, de que había muchos proyectos, o sea, me, me estaba postulando para ser diseñador editorial, me estaba postulando para ser eh, publicista. Aunque hoy en día, créeme, eh, no sé por qué eh, me, me lancé como publicista cuando la publicidad y el diseño gráfico son carreras completamente eh, diferentes y casi que ajenas. Eh, en ilustración no soy muy buena ilustrando, sin embargo me postulé como ilustrador. Aunque no lo creas, fue así. Porque mi portafolio decía eso. Y pues en imagen corporativa, aunque ya iba a realizado un proyecto llamado Creatirol en mi Vihans. Pero me di cuenta de que este portafolio no estaba dando resultados. ¿Por qué? Pues porque lo mandaban a las agencias y pues ni siquiera me devolvían la llamada. Cosa rara, ¿no? Entonces pues ahí mirando un poco los resultados que hacía Marco Creativo Pues Marco Creativo es un diseñador gráfico que se dedica a, a lo que es en YouTube A dar consejos y trucos de, y demás respecto al, al branding Porque él se dedica al branding Así como yo me estoy dedicando al branding, él también se dedica al branding Pero ¿qué pasaba? Cuando yo ingresaba a, al de, de de esta persona Pues no subía todos sus contenidos no me servía como referente, pero ahí tenía una idea porque okay, me di cuenta cómo él realmente estaba realizando sus proyectos. Entonces opté por un diseñador gráfico llamado Tom Under. Tom Under es un director creativo, un director de arte eh, de Brasil que ha trabajado con diferentes marcas como es Adidas, Nike, creo que Coca-Cola también. Que en realidad es muy, pero muy muy bueno, ¿sabes? Eh, bueno, creo que aquí en la descripción del video te voy a dejar eh, el link de este director este de arte que me parece brutal. Esta persona hizo un portafolio dedicado a, eh, a la proporción mauría, pero en animales. Es decir, él fue el que le puso ese esa moda de los Animal Logos. Me dio tanta inspiración esos trabajos que él realizó que empecé a hacer mis propios Animal Logos Pero no sabía cómo implementar todavía la proporción Nauria en, en estos proyectos de Animal Logos Entonces fue ahí cuando eh, me di cuenta que yo también en, en mi Facebook tenía, estaba siguiendo una página llamada eh, Mohamed Mohamed es, pues, bueno, es un diseñador gráfico de, creo que de Estados Unidos si no estoy mal y el hombre pues hace logos y hace logotipos. Me di cuenta que él iba realizado su primer eh, su primer video en YouTube dedicado a, a la proporción áurea en un pez. Entonces lo que hice fue mirar cuál fue el proceso que él realizaba. Y pues lo apliqué. Yo busqué mi propio pez llamado pez beta. Eh, es un pez beta. Entonces, pues yo lo boceté a mano. Después lo pasé al Illustrator. Y empecé a hacer este proceso de de autorización con proporciones áureas utilizando los, los círculos vale eh, no me quedé ahí y empecé a desfragmentar este logo que entre comillas yo realicé y le puse nombre le llamé Pez Beta eh, lo desfragmenté hasta hasta que fuera realmente un proyecto de, de branding con esto también lo apliqué a otros animal logo como fue el de Rabbit el conejo que también o sea, es uno de los de los vídeos que eh, más las personas han visto en mi canal. Y hice lo mismo. Y empecé a subir estos contenidos. Este, este. este. estos proyectos. a mi Bijance. A mi Behance. Cuando me di cuenta, ya tenía un portafolio en Vihans. Eh, de branding. ¿Qué pasó? que no conseguí mi primer trabajo. Pero eh, colegas y amigos que estudiaron conmigo. Me empezaron a decir, hey, me parece padre lo que tú estás haciendo, me puedes ayudar con tu, o sea, con, con, con, mi, con mi marca, con mi logo, porque realmente eh, me, me va muy fatal. Y fue cuando, eh, en ese aspecto, creo que me adelanté un poquito, eh, me llegó una un mensaje en mi WhatsApp. Fue realmente muy extraño, pero me decía que era Fulanito de Tal, de, de cierta de cierta empresa. No iba a caer en cuenta hasta que le di clic a la imagen y me di cuenta que era una agencia de las agencias de aquí de, de mi ciudad. Cuando yo dije, ok, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, sí, me puedes eh, mandar tus tu proyectos en Vihan. Yo dije, eh, vale, vale, yo te, decía, yo, te, yo te mando mis proyectos en Vihan. Lo que hice fue mandarle mis proyectos en Vihan y también mandarle mi Instagram. Que fue muy, muy extraño haber hecho eso, pero... Ok, era la primera vez que una agencia a mí me escribía después de cinco meses que yo pues estaba desesperado buscando agencia. Eh, me calmé y empecé a hacer mis propios proyectos. ¿Qué pasó? Que esta, esta agencia era una agencia de marca, ¿vale? Y le interesó bastante los proyectos que yo realicé de Animal Logo, de cómo se extraen y demás. ¿Qué pasó? Que el, el muchacho lo que hizo fue que me llamó a los 5 o 10 minutos y me dice, ¿sabes qué? Eh, me gusta tus proyectos, eh, me, me encanta bastante, le, hemos, le estoy mostrando esto, esto, este proyecto a varias de las personas que están trabajando conmigo y han quedado contentos con, con estos proyectos. Mira, no o sea, eh, en este momento no tengo para pagarle a un diseñador gráfico de planta, pero si quieres, eh, reúnete conmigo para ver si podemos llegar a un acuerdo y... Y listo, te puedo dar una iniciativa de, de X cantidad de dinero, siendo que tú lo que vas a hacer es prestar tus servicios conmigo. yo dije, ok, ¿estás seguro que ese es el dinero que tú me vas a pagar? Él me dice, sí, sí, ese es el dinero que te, o sea, que te pagaría mensualmente por los proyectos que, te, que le estaría eh, dando en, en su momento. Te digo la verdad, eh, me estaba pagando eh, lo que era un salario, un salario básico aquí en Cartagena, Colombia. Así, aquí en Colombia. Así que lo que dije, bueno, eh, hagámosle. Y eso fue lo que pasó. Trabajé alrededor, eso fue el 23 de, de, de noviembre. Terminé de trabajar hasta el 23 de febrero de este presente año. Y fue muy bueno, ¿sabes? Porque fueron bastantes eh, proyectos que me dio. Eso sí, trabajaba de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 3 2 de la tarde porque era pues el proceso el, el digamos que era lo, o sea, el tiempo que yo me demoraba en hacer un proyecto de, de marca aunque no siempre me demoraba un día a veces me, me, me, me demoraba alrededor de 2 3 días pero fíjate que tuve mi primera experiencia en una agencia eh, sin tener experiencia sin haberme graduado, porque me gradué fue este año. Eh, sin tener certificados de dos porque comúnmente las personas piensan que porque tú tengas un certificado de dos pues te van a contratar. Y esto no precisamente es así. Me di cuenta de que eh, entré a esta agencia por varias razones. La agencia se dedica a hacer marca, a hacer, a hacer brandy. Y hice un proyecto en Bihan continuo. De, mar, de, de marca de procesos de marca como yo hacía mis procesos de marca y eso fue lo que más le interesó a ellos que yo encontraba una problemática y le daba un resultado amplio y obviamente que no solamente me quedaba en hacer lo que era la el logo sino que eh, pues como te digo eh, utilizaba mockups para ver cómo se veía este este logo en diferentes en diferentes plataformas en diferentes eh, papelerías y demás y eso pues queda muy muy muy chulo sabes y esto lo aprendí gracias a, a también a marco creativo que a eso sí le doy muy, o sea, muy le doy mi gratitud gracias a, a que me, me enseñó es un youtuber muy bueno que te da buenos consejos de diseño gráfico y te orienta un poco pues cómo deberías tú entrar tus proyectos y bueno ese fue el resultado que yo tuve este fue mi experiencia y como conclusión lo que yo te puedo decir es que eh, no, no te desesperes al momento de conseguir trabajo y vas a salir de, de de la academia si en dado caso ya saliste de tu academia y ya estás desesperado por conseguir trabajo porque no quieres pues durar 1, 2, 3, 4, 5 meses hasta un año en conseguir tu trabajo lo que tú puedes hacer es que identifiques el sector en que tú creas que eres bueno segundo es que eh, empieza a pulir esas digamos esos servicios que tú le puedes brindar a ese sector pero empiezas a pulirlo no, creo, o sea, no te creas que eres bueno pero intenta ser bueno si ¿Sí me hago entender eh, adicional a eso eh, mira los proyectos de estas agencias o de estos estudios de diseño que tú quisieras trabajar con ellos Mira cómo ellos dan su, su solución Busca referentes Ya sean nacionales o internacionales Esto te va, a ser, te va a servir bastante No te quedes con la teoría Y con los conocimientos que te dieron en la escuela O en la academia Porque regularmente son Conocimientos muy básicos y generales Y lo ideal es que tú te, eh, te concentres en algo en específico Si tú vas a ser bueno en algo Es mejor que tú eh, aprendas y te capacites en lo que tú vas a hacer bueno, no te quedes con algo básico. sí El portafolio que sea un portafolio organizado. ¿Por qué? Porque si no es organizado, lo que van a hacer es descartarte. Lo que van a darse, lo que se pueden dar cuenta es que no tienes una buena presentación. Y si eres un diseñador gráfico y no tienes una buena presentación de tus trabajos, es porque estás demostrando que tú no eres bueno en ello. He entrado en varias agencias aunque están pidiendo, aunque pidan como requisito haber trabajado en otras agencias pero el mayor requisito que te van a pedir es que tú tengas un portafolio que sea coherente al trabajo que ellos realizan. eso es lo más importante que tú al trabajo que vas a aspirar te gusta lo que vas a, el trabajo que vas a realizar y créeme que el resultado va a ser brutal va a ser brutal vas a conseguir trabajo como como diseñador ya sea de manera independiente trabajar por proyectos en una agencia o pues dedicarte a ser freelance como te dice ser independiente y bueno creo que eso ha sido todo hasta ahora no sé si te ayudó realmente quería ayudarte ¿vale? ¿por qué? porque yo pasé por esto y sé que muchos profesionales diseñadores eh, tienen este problema y es mejor darle una ayuda, unos consejos. No me gusta llamarlos tips, ¿sabes por qué? Porque me di cuenta que tips me parece muy, muy técnico. Y esto no es algo técnico, es unos consejos que te pueden ayudar bastante. Hay muchas personas que te dan supuestamente, entre comillas, consejos para que tú consigas tu primer trabajo como diseñador gráfico, ya sea freelance o, o ya sea pues trabajando en una agencia y no te dicen exactamente que tienes que conocer el mercado, que tienes que conocer a qué se dedica estas agencias, que tienes que ver si, tú, eh, si tus trabajos están acorde a, a la necesidad que están buscando el mercado y que están buscando estas agencias. Proponer, o sea, la idea es que tú propongas, que tú seas alguien que, que simplemente mirando tus proyectos vean esta persona es organizada y es profesional en lo que él hace. Y créeme que las cosas van a, te van a salir estupendo Así que nada, estos son los consejos que te quería dar Si te gustó realmente estos consejos Y bueno, llegaste hasta este minuto, minuto 25 eh, Ofrecerte mis disculpas porque eh, me emociona bastante hablar Y cuando me doy cuenta, pues ya se pasó el tiempo A veces divago mucho pero quería darte estos consejitos que pues a mí me sirvieron bastante cuando me di cuenta de cómo eran las cosas. Y créeme que esto lo realicé empezando por una pasión. Porque me apasioné con, con algo que, que descubrí y quería eh, empezar a implementar. Y cuando me di cuenta pues ya tenía un portafolio de, de, esta, de esta área que es el branding. Y, y nada, o sea, es eso que demuestra que eres bueno que eres muy bueno en lo que tú haces no te desesperes que es lo más importante no te desesperes no empieces a, a buscar trabajo a lo loco si no sabes qué es lo que están necesitando estas empresas lo ideal es que tú sepas a qué se dedican eh, si ves que ellos de pronto le están atinando no sé eh, a la publicidad tú seas bueno en publicidad pero ellos, ves que ellos digamos no, no, no muestran un buen trabajo de publicidad muestra un buen trabajo de publicidad que ellos digan ok necesito contratar a este profesional porque eh, es lo que estamos realmente necesitando vale que ellos te tengan con, que contratar a ti que no tengan que pensar en que diga vamos a ver otros profesionales eh, y después si no si no encontramos a otro profesional pues te contratamos a ti que sea la primera opción o la única opción que ellos necesitan y esto solamente se va a conseguir si tú te dedicas a hacer algo en que realmente eres bueno, y le muestras pasión, lo termines y lo muestras. Te iba a dar otro consejo que era pues eh, dedicarte también a hacer presencia en redes sociales. Que bueno, tú puedes subir tu contenido tanto en Bihan y pues ahí vas subiendo los mejores contenidos en Instagram o en Facebook. Y ahí mostrándolo, mostrándolo para que te des a conocer. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo. Y de desearte realmente que empieces un año 2019, como, como dicen por ahí, como Dios manda. Y vale, un abrazo, nos vemos en el próximo video, aquí en otro podcast. Lamento que se haya tardado tanto. Y espero que estos consejos te hayan servido, porque lo importante es que te sirvan. Y recuerda, lo ideal es que tú creas historias. Y es un buen consejo que crees historias. Bye bye.